...con el placer enorme que significa para nosotros... ...a las 10 de la mañana, cerquita a las 10... Eh, ...presentarlo a nuestro querido, admirado compañero Juan volar. Me parece bien, tranquilo. Usted grabó una canción, ¿no? Yo no fui. No, no, está bien. Pero usted grabó una canción. ¿Cómo le va, buen día? ¿Cómo está, don Juan? Usted en sus tiempos de artista grabó una canción, ¿no? Varias. varias. Y yo tengo una. Varias se grabó. ayer me la hicieron escuchar. Claro, te dolió el estómago inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Dije, es así. tan poca creatividad, tan poco alcance vocal y este tipo cantaba, dije. ¿Se da cuenta? ¿Eh? ¿Cómo que es? ¿Generoso? O sea, es que es generoso, generoso este es país. Generoso el arte, exacto. No, este país es generoso. Sin duda. Si no, pregúntame a mí. <risa> tal cual, tal cual. Bien, Cierto. Eh, vamos, a a, vamos a cortar la música, por favor, y le voy a mostrar a Juan esta imagen y quiero que él me cuente la primera sensación que le provoca. Esto se publicó, ahorita la vamos a mostrar. Esto se publicó justamente un día como hoy, hace dos años. Fue el 20 de julio del año 2020. El, eh, no, ¿No la tienen? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pásate la mejor familia. Sucede y hoy ha sucedido. Todo. Todo. Es decir, todas las fallas que pudieron haber habido en un mes las tuvimos hoy. Así que vamos bien. Eh, eso es bueno? Eh, sí. Sí, sí. Eh, vamos a pedirle, por favor, a nuestro... ¿De qué se nuestro, trataba? Por lo menos nuestros... coméntenme. No no, no, no, no. Es que tenemos que tener la imagen, porque ah, eso, es una imagen que va a hablar por sí sola. Ahí está. Esta ah, es ya. la imagen. Esta es la imagen, Juan. Ah, sí. Hace dos años, sí. Fue una fecha complicada. Yo, el día 16 de julio, a mí me diagnosticaron COVID también. Y él se muere tres días después. Es una fecha... Muy complicada, porque a, a mí me dio feo. Yo terminé en la clínica, terapia intermedia. Eh, César se murió. mira que ahora le voy a decir César porque era menor que yo. ¿Eh? Y se terminó yendo, ¿no? Yo no me imaginé nunca que se pudiera ir. Después se ha especulado mucho que el tratamiento que se le hizo no era el adecuado... ¿Eh? ¿te acuerdas que estaba de moda tomarse esas aguas ¿te acuerdas? ¿Eh? que decía que si vos te tomabas esos desinfestante eh, dióxido de cloro dióxido, y, el... eh, y que al final fue todo un mame ¿no? Eh, y se terminó muriendo ¿no? ahí estaba justamente esa, esa tapa de ese día sí. eh, ¿Pueden si, si pueden hacer un zoom justamente a la si parte El duelo dice en el fútbol Después no, no veo. Murió César Salinas. Murió César Salinas. Hay otras fotos. A las más, 3 de la favor. tarde murió ese día. El 19 murió. Sí, el 19. Pues fue, yo te digo, eh, porque yo me voy a Santa Cruz el 16 de julio, que fue jueves, feriado fue. Entonces yo ya tenía fiebre. E incluso tuve que salirme afuera del aeropuerto yo, eh, para que me dé, qué sé yo, me dé frío y volver a entrar, porque te medían la temperatura. Estaba complicado, para subirme al avión. Ahí está. Yo ya, lle eh, ya llegué pueden... a Santa Cruz, me hicieron los exámenes ese mismo día, COVID tenía. Y él muere eh, el domingo, a las tres de la tarde. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Salinas? ¿Te llegó a través de tu contacto con celular? ¿Quién te avisó que se murió Salinas? Los muchachos me avisaron, porque yo estaba, ya, yo estaba enfermo. ¿Qué te, qué te provocó ese, ese primer momento? O sea, yo, yo eh, en, esta, en este tema del COVID, eh, yo tenía muchos amigos que se han ido. Por ejemplo, Salinas. Salinas tampoco era mi amigo, sí. ¿no? O sea, sí. era, eh, una persona que, que tenía, estaba vinculada al fútbol, con el cual trabajamos mucho, ¿no? Yo a Salinas lo conocí eh, cuando ni siquiera era, era dirigente de Die Stronger, ¿no? Por un tema de publicidad. De acuerdo. Él viene y me da publicidad a mí. Pero él siempre era cercano al fútbol, afecto no, al no, fútbol. No, no, no. Él, cuando está Kurt Range, él acepta ser vicepresidente de Kur. ¿Por qué? Porque era uno de los dirigentes que prestaba plata para el club. Es pues un hombre de una fortuna eh, más o menos estimada en 300 millones de dólares. ¿Eh? 300 millones de dólares, más o menos. Entonces prestaba dinero al club. Entonces por eso que se lo lleva de vicepresidente al club, Die Stronges. Entonces después Kurt tiene esa serie de inconvenientes. ¿eh? Tiene esa serie de inconvenientes y termina además detenido con un juicio, Kurt Range. Entonces él decide que quiere ser presidente del club, pero no quería ser, o sea, asumir como presidente siendo vice. No, él quería que hubiera una elección. O sea, legitimarse, digamos. Claro. Pero igual, siendo vicepresidente Estaba o sea, subía. Bien, Está claro. Pero él no, él quería ser presidente. Entonces, se fuerza, eh, por eso, entonces renuncia a Telle, van renunciando todos hasta que renuncia a eh, Currench. Renuncia a Kurt entonces se hacen elecciones en Díaz -Tronque. Y él pasa a ser de Die strong Entonces, eh, y, y yo tengo que hacerte una confesión. Otra. Sí. Eh, en ese momento, Carlos Chávez manejaba la federación. Sí. El único título que tuvo Diestrongue es durante la gestión. pues Después, Eterno Trongue es vicecampeón. Una sola vez salió campeón Trongue con la familia Salinas. Mira, la familia Salinas ahí, ¿no? Que viendo sí. seguramente estas imágenes estarán conmoviendo hasta el extremo, ¿no? Sí. Eh, Doña Inés, ¿verdad? Y sus hijos, ¿no? Eh, sí, sus hijas. Sus hijas. Porque el chico es el eh, Es esposo, es el yerno. Es, es el yerno y el nieto el otro es el nieto, que se llama César también. Ibas a contar algo, Juan, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Carlos Chávez monopolizaba el poder, ¿te recuerdas? Y Federación. no había un candidato, Federación. pero claro, no había sí. un candidato. Sí. Entonces, un candidato que fuera un tipo pudiente que le pudiera hacer frente. O sea, a mí se me ocurre que puede ser él. Y ahí empezamos. ...cuando él era presidente de Strong's... Claro. ...ahí le metiste la idea de decirle... De que, ...y que por qué fuera. no el fútbol nacional... ...pero por qué no... Porque no usted puede ser presidente de la federación... ...y bueno, y terminó siendo presidente de la federación... Eh, ...hay cosas que debió haber hecho don César... ...no porque te muera, ¿eh? es, es el mejor del mundo... ...no, hay cosas que no las hizo... ...y que se comprometió a hacerlas. ...por qué, porque... ...el problema de... ...y usted porque usted ha estado vinculado al poder... ...en determinado momento... ...cuando alguien adquiere el poder... ...se olvida de muchas cosas que prometió en el camino... Sucede. ...eso es lo que le pasa a muchos... Ese fue el tema... ...hay muchas cosas que no se hicieron... ...¿por qué? porque había que pagar un costo político... ...con las asociaciones... ...le terminó dando una cantidad de plata a esa gente... ...porque al final terminó extorsionado... ...hay cosas que... ...que son complicadas... Que, Lo sí. terminaron extorsionando. ¿Tú crees que era demasiado bueno para, para manejar el fútbol boliviano, donde hay que tener una dosis de, de cierta malicia, o, o, o, no, o no necesariamente? Yo no creo, esto de ser bueno o ser malo, hay términos de picardía, de, de, de saber ciertas mañitas Yo creo que y él, cosas. Él fue, él fue Llegó un... muy crudo, quizás, muy ya. tierno al, al fútbol, ¿o no? Él como empresario fue fantástico. Indiscutible. Entonces, si él pudo haber puesto el mismo carácter que puso en sus empresas, eh, le pudo haber ido mucho mejor. ¿Qué ¿Tú crees que no lo puso? No lo puso. Se dejó llevar por manipulaciones. Porque hay mucho que te dice que te van a sacar, que te están haciendo, que lo demás. Entonces, eso fue lo que pasó. Eh, ¿Tú extrañas la presencia de Farías en el fútbol nacional? Eh, ¿Tú crees que hubiéramos estado mejor hoy si Farías no hubiera... Sí, si, ¿qué digo Farías? Salinas no hubiera tenido esta, esta situación. No, te pregunto, si tú crees que de no haber fallecido Salinas, sí. eh, el fútbol hubiera continuado por otro rumbo, quizás mejor o igual. Yo no creo. ¿No, no creo. tenían planes Salinas hacer cambios estructurales sí, pero, en el fútbol? Sí, pero los cambios estructurales durante el tiempo que estuvo no se hicieron. Entonces... Le eh... faltó tiempo quizás. Liderazgo le faltó. Eso, o sea, yo como que no lo echo de menos. Yo echo de menos a la persona. ¿Era tu amigo? No, amigo, pues yo nunca fue un cumpleaños. O sea, para mí, por lo menos que hayamos compartido en algún tipo de cosas, nunca nos tomamos un trago. Uh -huh. Era de. Nos sentábamos a conversar de las cosas que había que conversar, y punto. De acuerdo. O sea, yo nunca participé de algo que, eh, que pudiéramos ser amigos. De Además, no hay obligación de ser amigo tampoco, ¿no? De acuerdo. ¿A quién le yo, Usted sabe, yo no sé si usted tiene muchos amigos, pero yo tengo muy pocos amigos. Sí, cada vez menos, la verdad. ¿No? Se van cayendo. Sí, yo los cuento con la mano. El, un día mi mujer me dijo: Te voy a celebrar el cumpleaños, ¿a quién vas a invitar? Ahí perdimos como en la guerra. Entiendo, entiendo, sí. Eh, volviendo al tema eh, Salinas, eh, ¿quién, ¿quién ha perdido más con su partida, la, la Federación Boliviana de Fútbol o el Tigre? Yo creo que Stronger. Stronger perdido porque perdió a la familia Salina, que era la que lo mantenía el club. La federación, no. Pues yo creo que Costa ahora dentro de lo que está haciendo, que tiene dificultades, que tiene que, eh, que, tiene que empezar a sacar gente que queda de, de la etapa de, de Salina. yo creo que esto tendría que mejorar. ¿no? De acuerdo. Ah, si yo soy presidente, o sea, ¿a qué me comprometo? Él hizo el tema de la Casa Verde, lograron los presupuestos de Comebol para que se den, pero ahí está. ...hay la sombra de que si esto se había comprado bien... ...o se había comprado mal... ...se hizo la investigación... ...resulta que, que se había comprado bien... entonces ...pero son cosas que han ido retardando... ...y hace cuatro años que estamos en la misma... ...no tenemos una pinche cancha, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Entonces, eh, yo te decía, fueron muchos amigos... ...por ejemplo el de eh, quincho mi gran amigo... Sí, ...falleció también... O sea, ...te puedes dar cuenta, gente que era menor que yo... ...se terminó yendo por esta enfermedad, ¿no? A Dios gracias tuve el cariño de mi casa... ...el cuidado mi hija que médico, los otros médicos, todo. Eh, bueno, y, y podemos salir, ¿no? Tenías, te, tenías más cosas para, para, para dar acá. Eh, lo de Salinas fue terrible, un hombre con un poder económico indiscutible, una persona muy conocida, muy querida, respetada, más allá de cualquier otra situación. Yo lo veía como un tipo muy humilde, no sé, quizás me equivoque. Te voy a no, confesar algo. Humilde. Jamás lo era, entrevisté. Era no, no, nunca hablé con él, nunca lo, lo vi personalmente. Era un tipo humilde. Nunca, ajá. Eh, a mí no me bajaba, de, era Juanito para arriba, Juanito para abajo. De acuerdo. Ese era más o menos el trato. Sí. ¿no? Eh, pero tú dices, ¿no? Eh, como una persona que tiene todas las condiciones, digamos, entre comillas, para salir adelante sí. ante una enfermedad, eh, de pronto encuentra la muerte, ¿no? A mí, francamente, me choqueó mucho. Como la muerte del propietario del Banco Sol, como la muerte de ese ejecutivo de Access al, muy al principio, sí. eh, como la muerte de, de, de Schilling, ¿no es cierto?, de Inti, ¿no? Sí. De Christian, un hombre yo joven, yo lo conocía, etcétera. Yo... Tremendo, tremendo. Entonces ahí tú te cuestionabas y decías, caramba. Qué virus, ¿no? ¿Qué y enfermedad? no era por, por falta de plata, ¿no? Pero más vale que no. Más vale que no. ¿Eh? Sí. Porque vos entrabas a en la clínica y te pedían 50.000 bolivianos de entrada para saludarte. ¿no? Y si no tenés los 50, tenías que firmar los papeles de tu casa. Entonces, era, era, muy, muy, era muy complicado, ¿no? Seguro es que una sí. pena. La familia la, la, la, la, la, la que lo siente, ¿no? Porque le dejó un vacío. Y, y yo creo que la familia Salinas le echa la culpa al fútbol de que su marido se fue. Por eso que... La final termina yéndose del club, ¿no? Seguro. Y no pero, le interesa volver, dicen. ¿Tú crees que no? Oh. Yo la escuché el otro día en una declaración que hacía y decía, este año no, pero el año que viene quizás, ¿no? Tengo ganas, eh, venía un poco como por la revancha, digamos, ¿no? De decir, quiero tener una nueva oportunidad. Yo no creo. Y bueno, no, seguramente no. alzar ella un trofeo como lo hizo su esposo en su momento, ¿no? Sí, pero yo, yo no creo. ¿Dudas que... Sí, yo no creo. Eh, tiene muchas obligaciones económicas. Mm. O sea, eh, mantener un club... ...es plata del bolsillo. Seguro. Entonces, yo no creo que, que, que pueda la señora... ...volver otra vez a fun. sería fantástico que vuelva, ¿no? Seguro. Eh, disculpa que te saqué de la agenda, no, te no, rompí no, un poco no, no la no, agenda... Ningún, ...pero nos pareció ¿no? pertinente hablar de este, de este señor que... Eh, me parece que un tipo honesto, no sé, qué sé yo, quizás ya me meta en unas arenas un poco más sí, Yo creo que la honestidad las personas no pero digo, hablar. Pero no, no o sea, por supuesto, pero digo, un tipo que se hizo su plata trabajando, ¿no? Eh, no. Haciendo empresa, etc. Y después discute. decidió por su hobby, digamos, no que el fútbol era un hobby, ¿no? Porque él, yo no creo que... No sé si habrá alguna vez jugado fútbol, por ejemplo. Pues él no, tengo idea. no no tenemos idea, pero o sea, bueno, pero yo, en Pero fin. para pa decirte, o sea, nunca conversé de otras cosas que no, fuera que no fueran relacionadas estos. con el tema. De acuerdo. ¿eh? O sea, no bueno, tenía amistad, digamos. ¿sí? Seguro. Eh, y generalmente no tengo amistad con las personas. De acuerdo. Porque Muy al final bien. termina siendo amigo y llega el momento en que hay que hacer una sana crítica de gestión y, y la amistad va por delante y uno a veces no puede, qué sé yo, opinar como quisiera. ¿no? Seguro que sí. Bueno, hemos hecho esta mención, nos parecía oportuna. ...no sí. te la comenté para justamente no, no, tener este, no, no, este, este no, efecto... Te que... ...porque también fue un momento difícil para mí... ...porque estaba yo no? enfermo, me dio el COVID... No? Eh, ...yo estuve encerrado en Santa Cruz tres meses... ...escapando del COVID... ...y hasta de allí escapé... ...para acá... ...y aquí me, me enganchó el COVID... ...después de dos meses... ...yo hacía problemas de mi casa... Eh, ...vine para acá, estaba aquí en este canal... ...eran los tiempos difíciles... ...ya, entonces de aquí tuve que escapar para mi casa... Y ya me demoré dos meses en volver. Tremendo. Fue... Tremendo. Ah, y tú dirás, si a él le ha pasado, ¿por qué no me podría pasar a mí? Y ahí es donde te, te viene. Y hay gente, por ejemplo, como Quiroga, el de Sport Ride. Quiroga estuvo 48 días en coma y se salvó. Sí, yo tengo otra historia también, un poquito ligada a gente de fútbol: ...Huguito Almeida. ...Huguito Almeida y su esposa, ¿no? El gordo. Que, el gordo, de la Casa Argentina, que ahí seguiditos murieron los dos. ¿Qué historia? Dios mío, mejor cambiamos no, no, de no, tema. No. por es, es favor. es complicado. Y ojo que si los imbéciles no se vacunan, yo sé que se van a calentar conmigo los, los, los tipos, se van a morir. Hay que vacunarse. ¿Usted cuántas vacunas tiene? Cuatro. Yo también tengo las cuatro. Vivimos en una sociedad que merecemos un respeto. Yo tengo que tener un respeto hacia su vida. ¿Y cómo yo lo respeto a usted? Vacunándome. ...cuidándome... ...completamente de acuerdo... ...pero yo no voy a permitir que un tipo no se vacune... ...porque es la creencia o porque aquí que allá... O sea, ...a ver... ...pero Juan está demostrado, la estadística lo dice... ...de las personas que están falleciendo todo este último tiempo... ...desde las vacunas... ...el 90 y más por ciento de la gente que muere... ...es que no tenía la vacuna... ...ni uh -huh. siquiera una... Pero, o, ...o incompleto el ciclo de expliquémosle vacunas... a esa gente ¿no? ...sí ojalá, ojalá lo entienda... ...vamos a lo... ...a lo, a a lo, lo que voy a ...no pero a aquí hay un con... tema que tenía que hablar sí. sobre yo... ...escúchelo al presidente... Eh, del tribunal de la Federación Boliviana de Fútbol cuando se refiere de una manera tan simple a la desaparición de los equipos Escucha. En el caso de Real Potosí eh, tengo entendido que ese club está queriendo desaparecer ¿Qué pasa con esa situación? Nada. ¿Es que desaparece? ¿Quedan en foja cero todo? Tienen que ir a pedirle a no sé quién porque no no tiene patrimonio Real Potosí no tiene nada, es como San José uh -huh. y como Sport Boys que no hay. Uh -huh. en el caso de Real Potosí eh, tengo entendido que ese club está queriendo desaparecer ¿Qué pasa con esa situación? Nada. ¿Es que desaparece? ¿Queda en foja Cero todo? Tienen que ir a a pedirle a no sé quién, porque no, no tiene patrimonio real, Potosí, no tiene nada, es como San José y como Sport Boys, que no hay dónde ni aquí ¿Te das cuenta de la ligereza para decir algo? O se tiene que desaparecer. Contárselo a los hinchas de. de no, no, están buscando. Potosí. Me preguntaron a mí, dice que tienen un trabajo en la universidad, quieren saber la, la dirección de la casa. <risa> qué terrible, qué terrible, qué complicado, ¿no? Eh, una pena, hombre. Eh, porque está claro que el, el club es pues, un sentimiento, no es, es una cosa fuerte. Si no, preguntame a mí cómo me están sacudiendo los amigos de Oriente que han interpretado una una chance, una broma que tuvimos acá como si fuese la, la palabra de no sé quién. No, yo te digo, claro, a vos no. te estás sí, sí, por aquí, sí, por allá entrevistas. Sí, sí, a mí también me llaman sí, sí. a las entrevistas, pero yo no acepto entrevistas claro, de nadie. Claro, tú... Yo nunca les di entrevistas. El que quiere saber la opinión, pues que lo miren aquí. No, está bien. A las 10 vengo con ustedes y después tengo una y media, a las 2 y media tengo la radio en la noche, Sí, bueno, lo que pasa o sea... es que usted está pues en el pico de su carrera, en el no, éxito. No, no, yo no estoy en pico. Yo soy un aprendiz, pico, no, aquí estoy no, no, caminando no, no. los primeros pasos. Sí, seguro. Déjeme, seguro. déjeme que publicite eh, mi mano. Seguro, seguro. ¿Sí? Bueno, el rey de la camarilla hablando para los otros, ¿no? <risa> no pero el tema este es complicado. No, es muy complicado. Desapareció San José. Tremendo. Por un problema que tuvo que ver el tribunal electoral que maneja Cardoso. Se involucró con un tipo allí, lo hicieron desaparecer. Cardoso ha soportado y ya ha aguantado a que la gente de Wisterman no haga elecciones. Resulta que Wisterman hoy debe 7 millones de dólares. Cardoso se ha metido ahora en el tema de Díaz-Stronges. ¿Qué quiere? ¿Que Díaz-Stronges pierda 7 millones de dólares también? Y recién se va a hacer cargo a alguien serio de esa institución, que no tiene un peso hoy en día. Es que Cardoso, de una vez por todas, es un cáncer que hay que extirparlo. Y la Federación Boliviana tiene la obligación de hacerlo, de destituirlo de su función. ¿Qué función cumple este señor Carlos? El tribunal, presidente del tribunal electoral. Y él cree que puede hacerlo lo que le dé la gana. Entonces ese es el gran problema que tenemos. El tema de Potosí es un problema económico. Yo no sé cuál fue el manejo en su momento porque habían empresarios mineros que pusieron dinero para el club. Después de Samuel Blanco, ¿no? Sí, se fue Samuel y bueno, al final Samuel se fue de allí porque se enfermó. Que también murió, por cierto, entre paréntesis. También se murió, murió en España. ¿Ya? Eh, Samuel se fue a trabajar a Santa Cruz, pero muchos años. Eh, de ahí nos separamos un poco porque él tomó... O sea, en la vida vos tomás posiciones. Eh, vos sos solo, sos derecho en fútbol. Uh -huh. yo, yo, si, yo siempre he sido de una sola línea. Sí. Entonces Samuel se asoció con Chávez y compañía, que eran mis enemigos. Enemigos míos, ¿por qué? Porque yo quiero el bien del fútbol. Uh -huh. Hace 20 años que vengo eh, pidiendo que hagan canchas que tengamos escenarios deportivos acorde. Por eso es que cuando va Evo de presidente y comienza a hacer todos esos campos deportivos, encuentra en nuestro programa la aceptación y la vinculación y además la damos a conocer de todos esos eventos que se iban propiciando. Es por eso, no es otra cosa. Entonces, porque yo estoy de acuerdo, aquel que hace una cancha es mi amigo. Aquel que la destruye es mi enemigo, así de fácil. Entonces él se fue para allá y dejó el fútbol, porque él tenía unas empresas, los españoles, eh, empresas de fideos, ¿no? de las palomas tiene un nombre muy, muy, muy subjetivo. Sí. Entonces, eh, y dejó, se lo dejó a otro boliviano que hablaba como español, y eso se terminaron de, de, de mandarlo para el. Y después yo no sé qué hicieron con la plata, la Correcto. verdad. Ahora, claro, aquí la pregunta o el debate, o, o, el, o si uno quiere profundizar un poco, es el tema del mecenazgo, no que, que es una figura casi imprescindible. Mira, el Orwell, por ejemplo, imagínate, el Orwell, tú conoces mejor que nadie la... La historia, diríamos, de, del drama que ha vivido el Olweys, desde que el diario, la familia Carrasco, sí. prácticamente ya no pudo contener al Olwey, mantenerlo al Olways, que era lo que hacía la familia Carrasco, el Olwey se llegó hasta la, hasta la primera de ascenso, ¿no? Descendió de categoría sí. que. Lo terminaron casi, vendiendo en 15 mil dólares. Casi desaparece. ¿no? 15 mil dólares lo vendió. La Imagínate. familia Carrasco se lo vende a, a, a Costa. Correcto. Y que Cota le, le era fácil, porque Cota invertía publicidad de la universidad en equipo claro. de fútbol. Entonces, ¿para qué voy a seguir invirtiendo si yo puedo comprarme uno? Correcto. Pero fíjate hasta dónde ha llegado. ¿no? Entonces, digo, el mecenazgo pareciera imprescindible para, para que en el fútbol boliviano, cuando menos, la cosa funcione. No, no lo que pasa es, es que no hay una buena administración. Los dirigentes creen. Aquellos que van y que no tienen un peso, creen que el club es de ellos y se gastan la plata. Uh -huh. Ese es el problema. No hay una administración fiel de la cosa, porque al final no son recursos propios, son recursos de un club. Que hay gente que pone dinero. Por ejemplo, te digo yo, la televisión da 700 mil dólares por año a cada club. Uh -huh. ¿Ya? En sponsorización tú podrías tener otros 300. Estamos hablando de un millón de dólares. Uh -huh. Más dinero que da la Federación Boliviana de Fútbol, ya empieza la eliminatoria. Entonces ellos van teniendo, de acuerdo a la cantidad de partidos que juega de local la selección, porque supongamos que se venden los derechos en 20 millones de dólares. ok De esos 20 millones de dólares hay cuotas que le entrega la ANF y que le dan también a, a, a, a los equipos. Por lo menos 50 mil dólares. Les caen, ponenle 100 por año. Ya tenemos un Recaudaciones. Suponte... Tienes un equipo ordinario que la gente no lo va a ver, uh -huh. eh, o cobra barato, 200 mil, ponele, por año, uh -huh. ¿cuánto tenés? Un millón trescientos. Un millón mil dólares. Si tú haces una planilla de 100.000 mil dólares. Al mes. ¿sí? Ya te sale, pues ya te cubres. Y entonces, ese es el problema, porque la gente se, se gasta, uh -huh. o mal invierte, por decirlo de alguna manera, los recursos del fútbol. Entonces yo no puedo hacer una planilla de dos millones de dólares y no voy a recuperar más de un millón doscientos. Es irresponsable. Eso es lo que hacen los clubes. Seguro. Por ejemplo, Seguro. en San José, ¿cómo tú vas a traerlo al Lampe de Guachipato préstamo solamente cuatrocientos mil dólares? Una locura, ¿no? Una locura. ¿Cómo le vas a pagar al Lampe? ¿Cincuenta mil dólares mensuales? Que se los merecía, sin duda, pero no estaba dentro de la realidad de la, de la institución. Ese es el otro tema, ¿no? Quizás Lampe valía eso, quizás más, pero digo, el punto es ese, ¿no? Estirar los pies más allá de la sábana, ¿no? Ese, ese es el gran problema. Entonces, y no saber administrar. Eso fue lo que, tú, fue tú lo que, tú tú que sabes, pasó, sí. lo que pasó en Oruro. Qué pena. Entonces, eso Qué es lo pena. que pasa con todos los equipos. Y lamentablemente, mientras eso pase, yo creo que aquí tendríamos que ir a, a que se acabe que hayan sociedades privadas que manejen los clubes. O sea, si yo me puedo comprar un equipo, me lo compro, yo lo manejo. Y si yo quedo en bancarrota, voy yo preso. Sería, ¿no? Sería una opción. Fíjate cómo lo maneja Claure. Cierto. El día que se vaya Claure, yo no sé qué van a hacer los bolivaristas. Va a haber problemas, seguramente. Va a haber problemas. Juan, se nos ha cumplido el tiempo, sí, no, no, eh, no. Eh, Mira, te voy eh, a. Esperame, quiero que escuches esta nomás, son dos, sí, dos segundos. Dale, dale, dale. Esta es la llamada del presidente de Guavirá. No sé a quién, dando instrucciones sobre el tema del bar. ¿La podemos escuchar, por favor? A ver, dale. vamos. Fíjese, Pablo, esas son las reglas para anular un gol. Y el gol que le anula Guavirá tampoco no es, no es Oxide. Mírenlo, no sé si usted la tiene en la jugada, pero la gente del laboratorio de fútbol la debe tener, Pablo. Mándele, estas son las reglas del juego. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Qué, ¿Qué es esto? A ver... No, está es llamando a alguien. Un tal Pablo, no tengo idea quién es. Y le dice a un programa de, de, del cable que, que lo vean el tema de los goles. Él dando órdenes a alguien vinculado al tema, ¿no? ¿A quién? <risa> Hay que buscar quién se llama Pablo por ahí. Bien, vamos a buscar. Vamos a buscar. Sí, yo sé quién es, pero. Mañana, no. mañana tenemos la polla, ¿no? Tenemos la apuesta ah, sí, sí, mañana atención con eso. Y eh, vamos a presentarles este pequeñísimo resumen de lo que fue la gran actuación anoche de este arquero que no merece ser de la selección, de este arquero que está ahí que no en dice? la mesa. A ver, discúlpeme, usted el otro día, día me preguntó, sí. me dijo, yo le dije cuando Lampe jugó en la selección sí. estuvo dos años de suplente, sí. lo llamábamos para que juegue en nuestra selección, sí. no fue de lo más acertado, ahora que esté jugando bien ya ese es otro problema. Pero pregunté yo el otro día, ¿quién es el mejor arquero boliviano en este momento? No hay ninguno, todos son iguales. Pero perdón, claro, no es mentira. Perdón. Ahora usted sigue ilusionándose, me parece fantástico. No ponga por favor, lo de, no, esto no son ilusiones, esto es una realidad, esto no me estoy inventando yo, no es eh, Photoshop ni, ni manipulación de videos, muestre ¿Usted le está manejando la carrera Lampe ahora? Me parece y en deportes, Carlos Lampe y su atlético Tucumán alcanzaron anoche la punta del torneo profesional de fútbol argentino. Jugando de local y a estadio repleto, el decano tucumano se impuso a Sarmiento por un gol a cero. Una noche tranquila para Lampe que ahora deberá prepararse para una complicada visita el próximo sábado ante Independiente de Avellaneda. Le ganaron a Sarpiento anoche, ahí está. Lampe, bien. Los Sarmiento son los, los de Celeste? No, es que yo no tengo idea, pues. Lo que pasa es que yo no lo sigo, ese fútbol. Vea, por favor, tabla de posiciones, fútbol argentino. Ahí está, el arquero, gran responsable. Contra River, no va a decir que jugó mal, Juan. No se No lo fútbol. vi el partido, pues. Lo que pasa es que yo tengo tantas cosas que hacer como ponerme a mirar otras cosas. ¿Qué quiere que le diga? ¡No, no miro el Milan que me gusta y voy a mirar a, a, a ese equipo de Argentina, de medio pelo. Nos vemos, chao papá. Chao, gusto verlo. Yo te aseguro que yo no, son puros cuentos y...